Te saludo desde Crescante, tenía rato que no eh, marcaba yo algún tipo de contenido en el canal y hoy estamos reincorporando las actividades, estaremos eh, agradecidos porque nos escuches y porque estés al pendiente de nosotros, te doy, pido que nos des un like si te gusta el contenido y a partir de ello vamos a estar retroalimentando más y más el canal para que a ti te sirva ¿no? de alguna manera. Y bueno pues hoy vamos a platicar de los modelos mentales y bueno la verdad es que los modelos mentales son la forma en que nosotros vemos al mundo que nos rodea, son como imágenes que, que están en nuestra mente no y un ejemplo de ellos te puedo decir a ver imagínate la cita perfecta con tu date, no entonces cada quien va a tener una serie de imágenes distintas en la mente y va a tener un ejemplo de ello. Y la verdad es que estos modelos mentales son importantes porque eh, afectan la forma en que nos relacionamos con los demás y afectan la forma que actuamos sobre las cosas. Nuestro modelo, por ejemplo, nuestro modelo mental sobre los seres humanos hace la diferencia entre cómo nos relacionamos con ellos y cómo lidereamos personas. También suelen pasar desapercibidos y tomamos en cuenta nuestros modelos como una verdad absoluta, ese es un problema porque hay una gran diferencia entre nuestros modelos mentales y la forma real de las cosas que nos rodean, el objetivo de los, eh, de los modelos mentales es hacerlos conscientes y poderlos exponer a los demás, al final de cuentas, ¿Bajo qué premisas se crean nuestros modelos mentales? Pues nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestro sentido común, nuestras imágenes, nuestras representaciones, nuestras experiencias previas, nuestros símbolos, inclusive el lenguaje que usamos y nuestras suposiciones. Platícame, ¿cuáles son tus modelos mentales? ¿Alguna vez te los has cuestionado? ¿Alguna vez... ¿Te has abierto a la posibilidad de escuchar modelos mentales o observar modelos mentales de otras personas? Acuérdate, la interpretación de la realidad es meramente subjetiva y solo es tuya. Nos vemos en la próxima, coméntame si te gustó este tema.